Mediante operativo realizado en esta ciudad de San Francisco de Macorís, la Policía Nacional a través de su vocera Xiomara Arias dio a conocer la recuperación de varias motocicletas sustraídas. La Policía Nacional les informa que dándole seguimiento a los robos de motocicleta aquí en San Francisco de Macorís Miembros del DICRIN apresaron a Ramón Leonardo Peña, de 38 años, quien reside en el sector El Capacito de esta ciudad, por el hecho de este haber sustraído la motocicleta marca Tauro modelo CG 150 de color negro, propiedad de Luis Frías, quien reside en esta ciudad. Luego se trasladaron con el detenido al sector Pueblo Nuevo, lugar donde éste había empeñado la motocicleta y allí reside el tal Joselito, el cual le empeñó la motocicleta por la suma de dos mil pesos. Y al llegar al lugar se encontraron con la cantidad de ocho motocicletas, incluyendo la motocicleta sustraída. En cuanto al detenido y las referidas motocicletas, se encuentra en esta para los fines de ley correspondiente. Para NTN.